Y como que me empecé a atar así como que. Sinceramente, yo no estaba pensando hacer un video para nada sobre esto. Pero estoy mirando, miren lo que estoy mirando. Estoy mirando los eh, comentarios aquí en este video. Este video se llama... Uh, ¿eh? espera acá, este. ¿Qué le molesta a un narcisista? Este video es, eh, tiene más o menos un año supongo, lo que sí que fue uno de los que, lo que explotó en el, en, en, en el canal y dejaron un montón de comentarios que realmente me preocupa, es como que así como, ¡oh! y como que me empecé a atar así como que ¿Qué pasa con esto? A ver, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa con el narcisismo? ¿Qué nos pasa con los psicópatas? ¿Qué nos pasa con, con estos depredadores ¿No? Vamos a ver, vamos a ver qué nos pasa. Estoy mirando para allá porque allá veo, allá veo cómo se ve lo que ustedes están viendo. Vamos a ver. Eh, les voy a mostrar primero el desktop, acá lo que yo estoy viendo. Estos son los comentarios que yo fui leyendo hoy. ¿Mm? Esto lo hice hace un ratito, lo hice recién. Fíjense lo que es esto, miren. Acelero, ¿eh? porque si no... Ahí voy. <risa> wow. Mi, yo sinceramente no sé cómo voy a llamar este video. Estaba pensando en ponerle narcisista versus autoestima ninja. No sé, voy a poner cómo sanar al narcisista, no lo sé. Realmente necesito que lo vean. No por las visitas, ¿sí? Porque el otro día les mostraba a ¿no? los chicos, les mostraba en el canal, en, en el clan donde tenemos el WhatsApp, les mostraba, miren los que gané, gané 0,14 dólares. <risa> hay gente que piensa que hacemos dinero con esto. No, chicos, hay que tener millones y millones de visitas para hacer dinero y además no me interesa. Eh, yo creo, realmente es increíble la cantidad de comentarios, ¿sí? Acá, enfocado en los demás. ¿Qué si nace no se hacen los narcisistas? ¿Qué hago con mi marido? ¿Cómo arreglo a mis dos hijos? ¿Qué hago si en mi familia hay un narcisista? Los narcisistas son una mierda. Los narcisistas son devoradores. No tienen piedad y tienen que morir todos. ¿En serio? ¿Con ese nivel de odio estás viviendo? Enfrenté a una amiga en el trabajo y la desenmascaré y ahora me hace la vida imposible. ¿Qué esperabas? Un ramo de flores y bombones, ¿no? Y todo esto, chicos, no se los digo porque yo soy una persona mala. O quizás sí, quizás yo también soy un narcisista, psicópata perverso. Que no tengo nada que hacer en mi vida y que estoy acá haciendo un video... ¿Para que vos? A quien no te conozco, no sé nada de tu vida, tu edad, tus sueños, tus miedos, tu pasión, tu forma de vestir. ¿Qué te gusta hacer o comer? Para vos específicamente, quizás yo quiero que te sientas mal. Qué al pedo que estaría, ¿no? Lo que más me sorprende es el enfoque que siempre le damos a estos temas. En este video, en este video, este, eh, en este video, ¿qué le molesta a a un narcisista, ¿sí? si lo querés mirar, ahí lo voy a abrir un poquito, ponen acá, que le molesta a un narcisista, cuando empezamos a hablar aquí en este video, hablamos, adivinen de qué, hablamos del enfoque, del enfoque, ese es el problema de todo, de, de, de todo nuestro mal, del gran mal del narcisista, yo respeto pero totalmente a los expertos, algunos expertos, ¿No? porque hay mucho charlatán también, ¿eh? a los que realmente han estudiado, han estudiado la psiquiatría y quienes han estudiado la psicología del ser humano y que han estudiado años para poder hablar. Pero lo que pasa es que cometemos el error nosotros. Nosotros agarramos uno, dos, tres videos de, de estas personas y nos quedamos con eso, nos llenamos de resentimiento y el otro es una mierda. ¿De qué te sirve hacer eso? Seguramente estas personas que se especializan en narcisismo tienen muchísimo más, para, muchísimo más para decir voy a silenciar el teléfono muchísimo más para decir que ponerse a hablar mal del depredador y del otro y que el otro y el otro y lo que hace y lo que hace y lo que hace no sirve de nada como te dije en el video anterior todo se trata del enfoque si estamos mirando lo que el otro hace si el otro levanta la voz Cómo mastica, cómo camina, si se tiró un pedo, si ella compite. Ella compite conmigo, me, dice, me dijeron. ¿Qué hago con mi hermana que siempre compite conmigo? Para competir necesitamos dos. Y estoy mirando qué comentario hizo, cuándo usa el celular, cuándo se va, cuándo entra, cuándo sale, a qué hora llega, si habla con la vecina, si no habla, cómo me mira, cómo se sienta. Tenemos un gran... Un gran vacío emocional adentro. Tenemos un niño herido, desesperado. Entonces, si nuestra autoestima está destruida, sea o no sea por el narcisista, supongamos, supongamos, que tu autoestima era maravillosamente sana y que vino el narcisista y te destruyó porque sos una persona llena de amor. Ahora, el problema, lo tenés vos. Y yo... Pienso que el 100% del problema es el otro. Y que para mejorar y cambiar, tiene que cambiar, para que yo esté bien, tiene que cambiar el otro. No, no, puedo, no, no puedo ni siquiera pensar que va a salir de todo eso. Nosotros vivimos, vivimos nosotros, ensimismados en el otro respiramos al otro, pensamos en el otro, soñamos en el otro, u otra, ojo, si estoy todo el tiempo mirando para allá, ¿cómo voy a hacer para mirarme a mí? ¿Cómo voy a hacer para mirarme a mí? Y si yo le pregunto a una persona como esta, cualquier persona que me haya dicho eso, uno de estos comentarios, yo digo, ¡hey! ¿Quién tendría que cambiar para que vos estés bien? Me respondería el otro. Él o ella debería dejar de hacer esto. Él o ella debería empezar a hacer esto otro. Él o ella debería decirme o no decir tal cosa. Él o ella debería empezar a comportarse de tal manera. ¡Guau! ¡Wow! Pero somos super Me incluyo en algún momento. No con los narcisistas porque no es mi problema. Pero en otro momento de mi vida yo fui así. Somos supervisores de la humanidad. Todo el mundo... Sería un, un lugar de luz si tan, solo yo harí, si, si tan solo los demás harían lo que yo les digo que tendrían que estar haciendo. ¡Todos estaríamos bien! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿El problema es siempre del otro? Y una cosa más que me preocupa de todo esto, me preocupa. Si yo le dijese a una de estas personas, les dijese, mirá este video sobre autoestima, Lee sobre, codepend sobre codependencia, aprende sobre escucha activa, aprende lo que realmente significa el perdón. Lee sobre asertividad, aprende a meditar y a calmar tu mente, a escuchar tu cuerpo, tus sensaciones, a relajarte. Arme y calmar mi mente. Ocupate de tu propósito. Ocupate de conocer cuál es tu primero, tu propósito. Ponete una meta ocupate de tu propia felicidad, aprende a identificar lo que necesitas, aprende a identificar lo que sentís, comunicate de manera calmada, no grites, no acuses, no ataques, no menosprecies, vive y deja vivir. Deja una relación si no sos feliz y muchas otras cosas más que le puedo decir a la gente sobre, depende de las circunstancias. Y cuando digo este tipo de cosas, un gran y preocupante porcentaje me responde algo de que sí, pero él debería, ella debería. Lo que pasa que ella me hace, él me dijo, él me hace, él, él, ellos, ella, aquel, él, vos, aquello me dijiste, me hiciste, me llamaste, no me llamaste, me miraste, me, me, me, me menospreciaste, me insultaste, me... ¿Hasta cuándo? ¿Y vos? Yo quiero sacar acá, porque ya, ya veo después 345 comentarios de gente ofendida. Yo quiero sacar acá, hay una línea. Si la otra persona me ataca de una manera física, yo tengo que salvaguardar mi bienestar. Es más, hasta no sé, no sé, porque la verdad que pensándolo bien, si la otra persona me ataca de, la for de una forma física una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar esperando que el otro... ¿Deje de ser agresivo físicamente? ¿Te vas a quedar esperando que ella deje de menospreciarte, atacarte, ningunearte adelante de tus amigos y que te trate como la mierda o que te gaste todo el dinero o lo que fuese? ¿Qué vas a esperar? ¿Dónde estás vos en todo esto? ¿Dónde quedás vos? ¿O es que tu felicidad y serenidad emocional depende de que él, ella, aquel, el otro... Haga o deje de hacer, o piense, o cambie, o entre en razón. Tu felicidad depende de eso. Amigo o amiga, no tenés el control sobre eso. No podés cambiar a otra persona. Eso es un terrible abismo emocional. Vas a morir. En ese intento vas a dejar tu vida, vas a dejar tu trabajo, vas a perder tu felicidad, vas a perder tu futuro, vas a perder todo tratando de que el otro cambie, enfocándote en el otro. Yo no creo que ningún experto, ningún experto que realmente sepa y haya estudiado la conducta humana, ningún experto creo que te va, te va a decir que vos te vas a recuperar emocionalmente mirando todo lo que hace el otro todo el tiempo. Si te sirvió, eventualmente, mirar este tipo de videos para entender el comportamiento y ver que el otro tiene ciertas actitudes y que no eras vos porque vos pensabas que eras vos y que te sentías culpable, lo identificaste. Bárbaro. Bárbaro. Pero la recuperación emocional viene mirar, dejando de mirar al otro y empezándome a mirar a mí. La recuperación emocional no viene de insultar, de atacar a los demás, de hablar, de dejar comentarios odiosos sobre los narcisistas, hijos de mil putas. Eso, ¿Qué es eso. No obstante, me contradigo porque me encanta contradecirme, porque así es como yo aprendo. No obstante, vos también tenés ese derecho legítimo, ¿por qué no a sentirte herido y manifestar aquello que te lastima? Genial, guarda. Todo depende de qué estamos hablando y de las circunstancias. ¿sí? Esto es un video general, esto no es una terapia. Querés recuperarte rápidamente, anda a terapia. Deja de mirar videos, <risa> anda a terapia. Anda a un profesional. Anda a un profesional que con el profesional vas a hacer en seis meses lo que de otra forma te llevaría cinco años. En un año lo que de otra forma te llevaría diez años. Anda a un profesional. Eh, no quiero hacer más largo este video porque ya van 12, 13 minutitos. Amigo y amiga, no. Tienes control sobre lo que el otro hace. Ocupate de vos. Mirá videos de autoestima acá. Hay muy buenos de videos de autoestima. No te lo estoy. En un comentario me, me hicieron. <risas> te estás promocionando a vos. ¿Qué estoy promocionando? Creo que no gané ni un dólar. <risas> yo no gano videos, yo no gano dinero de YouTube. No, Por lo menos ahora, en, en, abri... en mayo del 2020. No sé si ves este video dentro de dos años, capaz que ya soy millonario, no lo sé, ojalá, ¿por qué no? Pero yo no gano dinero de esto. Esto es para conocer gente, esto es para ayudar. Un poquito que gano clientes, un poquito que ayudo. Es mucho más lo que ayudo que los clientes que gano, pero es lo que a mí me gusta, a mí me encanta hacer esto. O me ves sufriendo acá, así, ¡ay, mirá qué video que estoy haciendo! No, a mí me encanta hacer lo que estoy haciendo. ocúpate de vos. Ocupate de vos, porque el camino de... Corregir a los demás. No funciona. El camino de arreglar a los demás. No funciona. El camino de hacer algo para coaccionar y para que el otro se dé cuenta de lo que está haciendo. No funciona. Te vas a volver loco. Te vas a enfermar. Te vas a trastornar. Te vas a volver loca. Y el otro va a seguir exactamente igual. Es más. Si tú llegaste hasta acá y tenés la humildad en tu corazón, te desafío a que hagas un test de narcisismo. Hazelo. Nosotros lo hicimos un día, nos divertimos mucho en el clan de autoestima ninja, haciéndolos. Y yo les puse, chicos, resulta que soy un narcisista. ¿Por qué? Y porque a veces cuando me dicen las cosas, me ofendo, esto me puede poner mal, esto me pone triste. ¿What? Entonces, como yo les dije, miren que soy un narcisista, les aviso, si se quieren ir no hay ningún problema. Entonces empezaron a hacer el test. No recuerdo sinceramente, pero de cada 10 personas que se hacía el test, 9 eran narcisistas, eran narcisistas. No somos todos narcisistas, no todos son psicópatas, no todos son sociópatas, no todos son malvados narcisistas que quieren herirme. Ocupate, empezá a mirarte a vos y deja al mundo, deja que si él quiere ser psicópata, deja. Si él quiere ser. Bueno, psicópata es un tema aparte, ya lo sabemos. Si él quiere ser narcisista, déjalo. Si ella quiere ser egocéntrica, agrandada y quiere lucirse y competir y mostrarse y. Déjala. ¿Y me quiere robar el novio? Si tu novio se quiere ir, déjalos a los dos. Te hacen un favor. Ocupate de tus propias necesidades. No hay que tocarse el ojo por el COVID, pero me voy a tocar el ojo. <risa> Ocúpate de vos. Aprendés sobre autoestima. Hay, acá tenés la lista de autoestima ninja, seminario secreto, de autoestima ninja. Ponés seminario secreto, de autoestima ninja. Leete eso. Mírate los, léete. Mírate los. Entrá al clan. De, de WhatsApp y de Telegram. Hacenos preguntas. Tra, trabajá, escribí, meditá, nadá, caminar Bueno, cuando puedas. Ahora estamos en cuarentena. Ocupate de vos. Es lo más maravilloso que vas a hacer en tu vida. Ocuparte de vos. Y dejá que el otro si quiere ser un maleducado, si quiere ser esto, si quiere ser lo otro, si quiere venir, si quiere mirarte mal, si quiere... Pon... déjalo, ¿Por qué, te... qué? ¿Qué tiene que ver con vos todo eso? ¿Por qué...? Tu sanidad, sa sanidad? <risa> tu salud mental depende de que el otro cambie. ¿What? ¿Y si el otro no cambia? ¿Y si no puedes hacer que el otro entienda? Yo te digo algo. Yo te puedo garantizar que si vos te ocupás de vos, en uno, dos, tres años, seis meses, dependiendo tu dificultad Y la forma de abordarlo, si vas a grupos de ayuda mutua, que siempre recomiendo, como la NON, Narcóticos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Codependientes Anónimos, Adult Children of Alcoholics, eh, acá. Eh, Alcohólicos Anónimos, dije. Eh, Neuróticos Anónimos, Jugadores Anónimos, ¡buah, buah, buah! todos los grupos de ayuda mutua. Si vas, si vas a un, a un terapeuta, a un psicólogo, y ¿sí? no yo, me da igual, yo tengo mis clientes, no necesito clientes, anda y buscate un, un buen psicólogo. La velocidad a la que vas a encontrar tu paz, impresionante. Quizás te lleve seis meses, quizás te lleve un año, quizás te lleve dos, no importa. Pero despotricando, atacando, esperando que el otro cambie. No sé si lo vas a lograr en uno, dos años, tres años, cuatro años, cinco años, seis años, diez años, veinte años. Muchos de ustedes que están mirando este video, hace diez o veinte años que están esperando que el otro cambie. Vale la pena.